Mi nombre es Anita Zelaya, eh, soy del Salvador y estoy buscando a mi hijo Rafael Alberto Rodríguez Zelaya, desaparecido desde el 2002 eh, hasta la fecha. Tomó la decisión y dijo, no mamá, yo me voy, yo me voy. Una de las razones, la, eh, la situación económica que estaba viviendo y luego la reunificación familiar. Y, pues, la inseguridad que ya se empezaba a vivir también en nuestro país estaba muy difícil porque empezaban a surgir ya este, las maras. Y, bueno, ya después me llamó y me dijo, mamá, me dijo, ya vamos a salir, me dijo, y ya reunió las personas que van a ir en el viaje. Y, pues, este ya salimos, háblale a tu sobrina y decirle que yo llego el martes de la otra semana. Y... Así fue, yo le hablé a mi sobrina y pues ese martes hasta la fecha nunca, nunca llamó eh, al Mae, bueno, por medio de Cofamide. Eh, luego que regresé ¿verdad? de esa búsqueda por mis propios medios, eh, anduve como dicen disparada, no había qué hacer. Y así fue que encontramos que habíamos muchos, yo creí que solo yo era la que andaba así buscando y no, pues ahí nos encontramos, ya éramos un buen grupo, como de unas 50 más personas, y pues ahí nos expusieron ellos que el problema estaba muy grave, que había mucha gente que estaba eh, con, esa, con, esa, eh, con esa angustia, bueno, y, ¿verdad? fuimos descubriendo que son incontables los peligros a los que se enfrentan, incontables las violaciones de derechos humanos a la integridad física de los migrantes en todos sus aspectos y pues eh, fuimos descubriendo poco a poco y eso nos llevó pues ya a ir organizándonos, ponerle nombre a nuestra organización y nacemos en el 2006, ya reconocida nuestra organización este, legalmente, eh, luego continuamos siempre con la búsqueda verdad y vimos que sí necesitábamos eh, poner las denuncias en México. México no aceptaba de ninguna manera de que habían violaciones a los derechos humanos a los migrantes. Eh, varias reuniones que nosotros tuvimos eh, antes de, de, del MAE, pues ellos decían, no, aquí no hay nada, aquí no hay ninguna denuncia. Y empezamos a trabajar y empezó a ver, bueno, cuáles son las necesidades que tenemos y queríamos sí, tener como esa certeza de que dónde ponemos la denuncia y que seamos escuchados y que sean buscados, porque nosotros no lo podemos buscar aquí en El Salvador y hacer búsqueda, ¿verdad? Entonces, pero México seguía diciendo que no habían violaciones a derechos humanos. El boom fue cuando ya fue la masacre de los 72 migrantes y luego las otras masacres, ¿verdad? De, los, de, los, de, de la de la decadereita, de los dorsos que se encontraron, ¿verdad? Y ahí pues ya fue que ya México ya no podía negarnos y ya se empezó a trabajar para poderle dar forma a cómo poder las denuncias en México. ¿verdad? Entonces hasta ese momento pues no sabíamos cómo verdad lograr ese proceso y gracias a la fundación pues eso se ha logrado, ¿verdad?